Estos son los dos cojones, ovarios, no sé, pezones Joder tío, ha sido duro, ¿eh? Mira, de momento, San Juan a 1, Titan Desert 0 A tomar por culo, o sea, después de tres años intentando venir por temas de salud y por temas varios no pudo ser Cago en su puta madre, en la etapa más dura, con 2.600 de desnivel, con 115 kilómetros, a la puta saca. Oye, Víctor, si tenemos cara de tontos y se nos cae la baba es normal, ¿eh? Porque. <risa> San Juanita. ¡Ay, Ay qué te meto! <risa> <risa> hoy. No, espérate. Periodismo de investigación. Esto es la calcha Eh, uh, ¿sí, sí, San Juan, unas de primeras declaraciones al llegar a Meta después de Me cago en su puta madre Titan 0 versus 1. La verdad es que. ¡Fua! Yo. Eh... Hoy, no daba un duro, es decir, no tenía claro que llegaría antes del corte. Eh, para mí, el hecho de llegar simplemente a corte era mi obsesión. El corte eran 11 horas y media y hemos llegado con menos de 9 horas. Eh, no tenía claro que lo pudiera conseguir porque es la etapa de la Titan Desert de todos los años con más desnivel y aparte, yo venía de cómo venía y de dónde venía y con todo lo que me ha llegado a pasar, así que estoy flipando, no puedo estar más feliz. Eso sí, en el kilómetro 50 estaba llorando como una condenada a lágrima viva porque no tenía muy bien cómo controlar las emociones después de haber subido pues el portaco ese que hemos subido. Realización, ¿qué quiere decir Valentín gritando? Pinchame a Mersellora, ¿eh? que esto siempre queda bien. Ahí, la prueba del delito. Pues Papi. No. ¿Pues para a el váter, o no? No, ya ti no, ya ti tengo. ¿Qué Juan? muy contento contenta. Estás cansada, de de ¿no? puta madre, tía. Pues, ya está, ya está. Tropito. Pensa que ahora ve bajada. es una mica. No, si es emocionado. Pasito, pasito. Venga, tía. <tose> <stopping gres> Una vez. <¿S> ah. Ay, es mi que yo. San Juanes no los panes, Dios, coño, los San Juanes. So I rode the good, I popped the trunk, I pop the hood, Ferrari. And she got the good, and she got that ass, I got to look, I'm sorry. You always got to be, cause I'm seasoned haters, give me them salty looks, Larry's. 50 told me, go here, and switch the style up, and if they hate, then let them hate and watch the money, pal. si soy les he dicho, decid jabalí, jabalí que empieza... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por vale, vale favor! ¡Por favor! ¡Por que hay que seguir grabando ahora bueno oye hoy la San Juana ha empezado el día llorando ya o sea estábamos y se pone a llorar San Juana, ¿pero qué me estás haciendo? ¿Qué ha pasado? Cuéntame sí. lo que ha pasado ahí. Yo creo que es el tema de la emoción de los nervios de durante tres años intentando estar en una salida, bueno, aquí en el desierto, ¿sabes? Y conseguir estar en una salida después de tres años. Era como, no me lo puedo creer. Y toda la presión, la emoción, los nervios, estoy aquí con mi hermano. No puedo estar con nadie mejor, y yo qué sé, las emociones, pues... Faltaban cinco minutos para salir, se me pone a llorar con una condenada y digo, ay, ay, ay, ay... Pero bueno, aparte de todo esto, hoy hemos vivido situaciones que lo flipas de esa gente que te encuentras alrededor y dices, si este puede, me cago en sus muelas y vamos a poder. Es verdad, hemos visto historias brutales. Y... Oye. Estáis hostia, hechos unos figuras, ¿eh? Hostia, Nos estáis pegando un palo... Que cuando os vemos por detrás decimos... ¡Ay, la madre que los parió! Eh, bueno el tren bien. de la bruja está dándole caña ya, ¿eh? ¡Eh, machetazo, eh! Yo, yo, yo. Muy bien. ¡Ah, gallo, gallo! ¡No! <risa> Ay, boy, boy, <risa> ¿Qué pasa? ¿Y el jabalí cómo lo haces, el jabalí? qué no, pues, cabrón! <risa> <tía. ¡Ay, tía! risa> el Alex lo que tiene es que todo el rato me va tomando el pelo. <risa> <risa <risa> <risa> muy bien, muy bien, chavales. Tía. ¿Cómo vamos por yeah. aquí adelante? Vamos cómodos. Muy bien, chavales. Muy bien. Ahora viene por aquí atrás la San Juana, que ha visto tanto hombre junto que se ha asustado, ¿sabes? Dice, aquí hay mucha testosterona. Venga, ahora os vemos. Vamos, familia, adelante a darle duro. Madre mía, qué par de cojones tienen Alex y compañía. ¡Ah! Y de repente han visto jabalí escrito detrás de uno, el, el otro en y se han puesto a animar. Oye, txt, queda mañana etapa maratón y pasado mañana etapa maratón. Hoy Merced ha sufrido como una perra, o sea, sí, no es nada fácil, ha habido sea, momentos sea, no sea. mucho desnivel ahí con su vida. Le he pasado un mal. ¿Qué es lo peor que te ha pasado hoy por la cabeza? Bueno, lo peor que me ha pasado por la cabeza eh, ha habido momentos de que no se repitiera por mucho que yo quisiera y sabía que acabaría un momento de lipotimia o un momento de tu cuerpo que te basta. Porque yo estaba convencida de que si yo podía, aunque fuera fuera de tiempo, aunque fuera lo que fuera, yo acabaría. Pero tenía como la obsesión de que no me dieran las lipotimias que me dieron en su momento. Todos sabemos en la Barcelona San Sebastián, en estas historias. Entonces, no estás muy segura de que todo va a ir bien. Tú crees que sí, pero te quedan 30, 40, 50 y dices, ahora me siento fuerte y tiro. Pero es que luego me puede venir un bajón de la... Y lo que hacía era esto, cuando me sentía fuerte, le daba Y luego, pues, lo que lo he dado todo, tío he Yo todo. he intentado irla regulando, porque así como con Barry Hostia, yo decía, mira, dale un poco más, que ya reventará, pero este tal... Hostia, coño, es mi hermana Y pensaba, es que ella está yendo a lo que tiene que ir Fijaos, una etapa donde había once y media Y habíamos calculado que tardaríamos diez y media Hemos llegado en menos de nueve horas Entonces, hostia, muy muy bien muy contento, te has pegado un bautizo de la hostia, aunque ha habido momentos donde te juro que yo estaba por decir, mira, cuando acabemos la etapa, si sí la acabamos porque ha habido algún momento de duda, sí. le vas a decir a Marsé, Marsé, hacemos esta, tita ni nunca más una de esta porque claro, yo te veo sufrir demasiado sufro, sufro. y pienso, ¿y qué le digo ahora? Le veo llorando, no sé si llora de emoción, de dolor, de tal, pero... Es difícil de gestionar entre hermanos, sí, eh. sí. a mí me pasa cuando tú haces las pruebas, ahora entiendes también cómo me siento yo, pero... Pero, pero si pero yo lloro así. por vicio, coño, yo lloro porque lo aprendí de ti. Bueno, oye, a ver, dejamos el vídeo aquí con un poquito de musiquita. Estos días vamos a tardar tantas horas y como hay una hora de diferencia y ahora tengo que ponerme a editar el vídeo, que para que además, como de esto, va a haber Doku y va a haber Gira y va a haber la madre que parió al diablo, aquí solo haremos tecla llegar con un poco de musiquita y con un poco de imágenes y así os pegamos un pedazo de documental y un pedazo de gira a la vuelta. ¿eh? Eso está hecho, San Juan. Sí. Mira. Y gracias a todos por estar ahí empujando, tío. Jamalí y San Juana. Toma ya. <risa> eh, ah, pst, en la, el link aquí Oye, abajo, cañazo, ¿eh? si queréis la el equipación. Colgazo. Venga. <risa> ¡Vamos!